El vídeo de hoy trata sobre Navidad. Empezamos. Tenemos palabras como... Bueno, nieve. Diciembre, que se dice igual que Navidad. Enero, que es como nieve o nieve, enero. Frío. Y por ejemplo, árbol de Navidad. Hostia, árbol que lo hemos dado alguna vez, de Navidad. Reyes magos. O Papa Noel. Sería la barba y el gorro con la bolita. Eh, regalo, un regalo o sorpresa. Deseo, que es como querer y pensar, deseo. Eh, roscón, por ejemplo, sería roscón de reyes. Haces un roscón, reyes y dulce. Roscón, reyes y dulce. Por ejemplo, bolas de navidad. Bolas de Navidad, eh, decoración navideña, decoración navideña o eh, corona de Navidad, que sería como una corona, la puerta, porque lo pones en la puerta y es navideña. Gracias, adiós. <música>